Buenos días, hoy empezamos con una investigación, para hacer esta investigación nos sentamos un momento uh, en una postura cómoda, conectando con nuestro cuerpo sentado. Juntando cuerpo y mente en este momento presente. Y prestamos atención a este cuerpo humano que tenemos en este momento. decir que la materia prima de este cuerpo humano viene de nuestros padres y así el padre, la madre son partes, forman partes de este cuerpo humano que tengo en este momento en esta vida. Y desde este primer momento de concepción hasta ahora este cuerpo ha cambiado y crecido muchísimo. Gracias a muchas comidas, muchas comidas que hemos recibido. Y así todas las personas que han preparado comida durante esta vida forman parte de este cuerpo que tengo. Junto con todas las personas. que han sembrado, cosechado, transportado, nuestros vegetales, granos. Y también todos los animales que hemos comido o su leche hemos tomado, formen parte de lo que somos ahora. Y no solamente esto, también la luz, la tierra, el viento, la lluvia, en la misma manera forman totalmente parte de nosotras. Cada día comiendo estamos integrando parte del medio ambiente en nosotras. Y también podemos prestar atención a nuestra respiración, que es una muestra en cada instante, como el medio ambiente forma parte de nosotras, en cada inhalación recibimos este regalo de oxígeno que necesitamos para vivir. Así podemos preguntarnos, ¿dónde termina mi cuerpo?, ¿dónde empieza el medio ambiente? Este es un muy buen ejercicio, una investigación que vale la pena de hacerlo eh, frecuentemente. También se puede hacerlo con eh, nuestros pensamientos, percepciones, eh, ideas que tanto pensamos que son nuestras, son los míos. y para. Sí, ir um, investigando un poquito más, si este realmente es cierto. Ayuda muchísimo de hacer estas investigaciones. Y podemos ver que hacerlo así, um, conectando con una experiencia, no intelectualmente, pero con una experiencia, este... Um, Uh, planteamiento que se encuentra en el budismo se hace más uh, vivencial se puede sentir uh, qué, qué realmente quiere decir cuando el buda estaba diciendo que no somos lo mismo y no somos diferente este paradoja y ahí ver que Somos totalmente interconectados, interrelacionados. Y lamentablemente no tenemos mucho hábito de ver así y de actuar en base de esta interconexión. Y este, una y otra vez, nos meten muchísimos problemas. ¿no? Desde las problema, los proble las problemas que vemos uh, personales, que vemos en nuestra vida, uh, desde ¿sí? uh, conflictos, um, adicciones, depresiones, muchísimos diferentes problemas que encontramos pero también problemas eh, globales que podemos ver ¿no? como la violencia, la eh, crisis eh, climática todo esto una y otra vez podemos regresar que hay esta noción de nosotros somos totalmente aislados, existimos aislados de todo lo demás. Que yo soy aquí y el otro está separado, ahí afuera. Y nos vemos como independiente. Y este también lo podemos ver. Uh, en la manera, por ejemplo, como consumimos. Muchas veces no tenemos la, la nocia, noción o la alerta que todo lo que hacemos tiene un impacto. Y no simplemente nos comportamos como no, mis acciones no impactan a los demás. Yo simplemente puedo actuar con mi gusto, con lo que me gusta, con lo eh, que me antoja, eh, corri o corriendo detrás eh, de las cosas que los demás tienen, ¿no? competencia, y sin darnos cuenta que sí, todo tiene un impacto. Y sí, eh, es interesante verlo en el consumo, porque ahí muy fácilmente, simplemente estamos actuando, actuando, actuando, sin eh, realmente tomar conciencia. Y a veces simplemente de eh, este sentimiento de carencia, de insatisfacción. Sentir que esta cosa o esta cosa sí puede hacernos satisfecho. Puede solucionar este vacío que sentimos adentro. Y cuando llegan personas que... Activistas o personas que... Um, retan un poquito tu manera de consumo. Entonces, ¿qué pasa? En vez de cuestionar nuestra manera de consumir, en vez de uh, cuestionar si realmente llegamos con esta manera de consumir a lo que realmente queremos, que es satisfacción, felicidad. En vez de cuestionar este planteamiento, como muchas veces reaccionamos cuando otros, como están diciendo, puede ser uh, como cretando en huelgas o um, diciéndolo en muchos diferentes artículos o libros o, uh, o puede ser directamente muchas veces nos sentimos atacados nos sentimos que hay alguien me quiere quitar mi libertad mi felicidad lo que a mí me gusta y es muy bueno de, de ver eso de hacer de hacerlo consciente hasta nos puede hacer un poquito reír, ¿no? Que nos sentimos atacados. Y podemos hasta así estar más conscientes y ver como... ¡Uy! Creo que ahí necesito revisar un planteamiento. ¿No? ¿Por qué me siento atacada cuando personas están um, como mostrando que aquí puede ser que necesito tener más alerta, necesito estar más consciente. Y qué pasa también, a veces, ¿no? de, de este sentimiento, que a veces realmente es bastante sutil, de sentirnos atacado, de sentirnos alguien quiere quitar uh, nuestra uh, libertad, cómo vivir mi vida, la reacción muy fácilmente es de simplemente no querer oír simplemente no escuchar o negar totalmente que hay cosas que están pasando o a veces sí sentimos que sí es verdad que se necesita cambiar algo no es correcto que está pasando pero, son aquellos, son aquellos que urgentemente necesitan cambiar. no Esas empresas, ¿no? esos políticos, ellos, ellos sí, urgentemente, y no nos escuchen, y necesitamos luchar para realmente nos escuchen. Y aquí, solamente una paréntesis, que no quiero decir que no es bueno de um, hacer escuchar nuestra voz ¿no? cuando vemos una injusticia o vemos que, uh, que ahora tenemos una crisis climática, necesitamos verlo todos ¿no? hacer este visible claro, es muy muy bueno pero necesitamos cuidar que no nos pongamos en la postura de yo la débil, ¿no? yo la que no tiene ningún poder. Y son solamente los aquellos, los poderosos que pueden hacer algo. Sí, claro, ellos también necesitan hacer algo, pero yo también tengo un poder. Yo también puedo hacer algo. Porque también yo soy parte de esta red en que hizo que se manifieste esta crisis ¿no? climática, por ejemplo. Esta crisis ambiental. Yo también soy parte. Yo soy también una, una parte de, uh, de toda la red del consumo. Yo como persona que está comprando, claro, tengo responsabilidad también. Como las empresas que producen ciertas cosas, así yo lo compro, yo también tengo mi responsabilidad. Y aquí sí, por ejemplo, el ejemplo de Creta que he mencionado antes en la plática y estamos escuchando de ella mucho en este momento, en su lucha uh, para justicia climática y sí, uh, uh, para ser más consciente de toda la crisis climática que estamos en este momento um, enfrentando. Yo siento a ella en esta manera realmente un buen ejemplo, porque ella... Por primero, ha realmente tomado resp responsabilidad de ella misma, ¿no? con sus huelgas de viernes y también um, tomando acción ella misma. ¿no? Simplemente decidiendo, yo no voy a subir más un vuelo. Y sí, llegó a, desde Europa a Estados Unidos con energía solar en un barco. Así que, un compromiso personal y realmente un toma de responsabilidad, ella misma. Segundo, ella realmente tocó el, el pulso de tiempo, juntando fuerza. ¿no? Y juntando muchísima fuerza, tanta fuerza que ya se puede hacer eh, huelgas mundiales, ¿no? y se, realmente se puede juntar voz. Así que también esta parte de incluir, de conectar, ella también toma eso para su lucha. Que es realmente en cualquier lucha es una gran fuerza, ¿no? vincularnos, juntarnos. Y tercero, sí, hacerlo, hacerlo visible en un sentido también um, demandar ciertos, um, uh, como metas específicas ¿no? que se necesita lograr y una propuesta muy específica que sí, presentando a los que uh, sí tienen más um, poder o posición en este momento para realmente implementarlo. Pero este no quiere decir que ella no hace lo suyo. ¿no? Y creo que sí, este es un ejemplo en sí, cualquier uh, lucha social o uh, ambiental que, que estamos formamos parte y viene de este entendimiento que causas y condiciones se necesitan muchas causas y condiciones para algo puede cambiar y algo no, resuel, no es un resultado de solamente una causa no existe esto y por esto se necesita juntar muchas causas y condiciones para vomitar cambio. Y ahí es a donde vemos que cada uno de nosotros tiene un enorme poder. Porque con cada acción, en cada momento, tenemos un impacto un impacto a las personas alrededor de nosotros y un impacto al medio ambiente. Y ahí es a donde vemos que todos tenemos una responsabilidad. Ahora, responsabilidad es una otra palabra que muchas veces como simplemente escucharlo sentimos. Como, ay no, otra responsabilidad. Ay, otra cosa más que necesito tomar responsabilidad. Ay, ok, ni modo, voy a hacer. Muchas veces esta es nuestra relación con responsabilidad. Como verlo como una carga, como algo pesado. Que también necesitamos uh, tomar en cuenta. Si no, nuestra vida ya es suficiente, complicado, también eso. ¿no? Y ahí eh, sí quiero tomar un momento de reflexionar sobre cómo podemos relacionar diferente con, con la responsabilidad. Y yo creo que conectándonos con ejemplos en nuestra propia vida a donde no sentimos la responsabilidad como carga, nos ayuda muchísimo para transferirlo a otros momentos a donde sí lo sentimos como carga. Si investigamos los momentos en la vida donde pudimos ver la responsabilidad como una oportunidad, una oportunidad de cuidar, una oportunidad de expresar nuestro amor. Son esos momentos a donde nos sentimos exactamente, profundamente conectados. Este momento a donde sentimos a alguien muy cerca, por ejemplo una hija, una hija que está enferma, simplemente por nuestro amor hacia ella, claro, no sentimos que es una carga. Es, es claro que, que me toca a mí de cuidarla. Yo quiero hacerlo bien. Yo quiero investigar cómo lo puede, puede cuidarlo mejor. Yo quiero buscar ¿no? la medicina y el tratamiento Uh, perfecto para este momento. Yo quiero aprender yo misma cómo, cómo cuidarlo, cuáles son las habilidades que necesito para cuidarlo uh, lo mejor posible. Y ahí hay un involucramiento total, que no estamos pensando en la carga. Y sí puede ser que hay momentos a donde exactamente viene este sentimiento de, ay, es mucho. Ay, me siento muy cansada. ¿Y qué nos saca de estos momentos? Es exactamente otra vez conectar con, con este anhelo de querer que el otro esté bien. De querer que puede estar sana. Contenta. De querer cuidar. Y también y creo que todos podemos encontrar diferentes ejemplos así. También, por ejemplo, cuando uh, tenemos un uh, vivimos en un pueblo, ya desde mucho tiempo, y realmente nos sentimos muy identificados con este pueblo. Y, uh, queremos que las futuras generaciones pueden, pueden disfrutar el río, el bosque de este pueblo y se empieza a contaminar este río que, que hemos disfrutado nosotros como niños. Entonces, de repente surge algo en nosotros que quiere cuidar, que quiere cuidar este, este río, que quiere cuidar que los futuros Uh, generaciones también lo pueden lo pueden disfrutar pueden nadar ahí como yo ha nadado ahí ¿no? y de repente no sentimos que es una carga es como una una necesidad es es mi manera como yo expresa mi, mi agradecimiento que tengo de que yo ha tenido esta experiencia en mi vida eh, expresa mi sí mi, mi amor para este pueblo ¿no? y creo que este es muy interesante cuando vemos la responsabilidad como una oportunidad para expresar eh, nuestro amor nuestro um, como anhelo de cuidar, entonces la carga se transforma en una energía que nos puede sostener por muy largo tiempo. Y conectar con esas experiencias, creo que cada uno puede buscar en su vida y realmente conectar, pensar un poquito y conectar con esas experiencias. Uh, podemos intentar de ampliarlos. ¿no? no solamente verlo en cuando nuestra hija está enferma, pero también ver que esta misma conexión tengo con todos los campesinos que están cuidando que yo tengo mis verduras hoy. Ellos también forman parte de mí. Así que también a ellos yo quiero cuidar. Y hasta se puede Imaginar como, como el karma a veces está mencionando que el medio ambiente o la tierra se puede ver como un ser vivo. Y así ver como un ser vivo que está enferma en este momento. Y ver que yo, yo lo quiero cuidar. Yo quiero ver cómo, cómo hago para tener las habilidades para cuidarlo bien entrenarme entrenar cualidades internos y también aprender qué necesito saber para realmente cuidar y ahí sentir que la interconexión ¿sí? como hicimos en el ejercicio al inicio en un sentido es como todos estos Campesinos y la naturaleza forme parte de mí, pero también yo forme parte de los demás seres y yo forme parte de este planeta Tierra, yo formo parte del medio ambiente. Y en este sentido, ver cómo yo puede ser una condición favorable. en este mundo y preguntarnos realmente qué tipo de condición yo quiero ser y creo que esta es una pregunta muy importante en muchas diferentes formas y vemos que puede ser tenemos muy claro qué tipo de condiciones, qué tipo de condición quiero ser, pero eh, sentimos que hay algunas cosas que sí necesito fortalecer y trabajar adentro de mí para realmente ser esta condición. Y una cosa que pasa muy fácilmente, especialmente en las luchas, Uh, sociales o ambientales um, que el motor que se que empiece como a realmente hacernos mover puede ser al inicio fue algo muy puro muy noble y de repente se empieza a transformar en enojo aversión um, hasta odio. Y ahí otra vez. Estamos cayendo. En los otros. Los demás. Y yo aquí luchando. Contra ellos. Contra esto. Y así el enojo. La ira no está congruente con este um, manera de vivir en una interconexión que todos dependemos uno del otro. Y por esto, ¿por qué no es congruente con este planteamiento o con este modo de ser? nos hace muy fácilmente como cansada, um, nos sentimos como decepcionadas, frustrados, como llegamos a un punto a donde no sentimos podemos más. Y este nos pasa muchísimas veces cuando estamos uh, en estas luchas. Y por esto es tan importante de cuidar. Que nuestro motor no es la ira, nuestro motor, nuestro motor no es la aversión. Que nuestro motor realmente son cualidades que están congruentes con la interconexión, con la interrelación. Y ahí preguntándonos, ¿cuáles son estas ¿Cuáles son estas cualidades? es tan congruente con la interconexión. ¿No? Y una que hemos mencionado en estos ejemplos con la hija, por ejemplo, con la hija enferma, es este uh, profundo anhelo de querer que el otro esté bien, de querer cuidar. También la empatía, tratando de ver qué el otro necesita realmente. El respeto. Y creo que ustedes pueden pensar más, pueden sí, ir conectando con este eh, sentimiento de la interconexión y ver cuáles cuál cuál cualidades. Es tan congruente con la interconexión, con, la, con el interser, como Tignatán muchas veces lo llama. Y de ahí cultivar estas cualidades para fortalecer nuestra lucha, para hacerlo realmente sustentable. Y para conectar con una de esas cualidades, lo, um, quiero sugerir que hacemos otro ejercicio. Y para este ejercicio nos uh, uh, sentamos otra vez como con una espina recta pero relajada. Y tomamos un momento de... Simplemente conectar con el momento presente. Tomas un momento de, para conectar con una experiencia que has vivido en tu, uh, en tu vida. ¿A dónde te sentiste completamente integrado o parte del medio ambiente, de la naturaleza? Puede ser un momento, puedes recordar un momento a donde estás, estabas nadando en el mar o caminando en el bosque. o sentado en una cima de una montaña. Toma un momento y recordar y sentir este momento lo más vividamente posible. Y deja que este momento, esta experiencia abre tu corazón, te conecta con tu corazón cálido. cálido. Y deja surgir este anhelo que todos pueden disfrutar momentos así en la naturaleza. Este, este anhelo deja como una luz cálido Este anhelo de querer que otros puedan disfrutar la maravilla de la naturaleza. Dejamos que una luz cálido se extiende, se extiende desde tu corazón, saliendo de tu cuerpo, atravesando el océano. viendo la basura, el sarcasmo, los arrecifes muertos, que surge en nosotros el anhelo de querer cuidar el océano. De querer que esté bien, que esté protegido, sano, junto con todos los seres que están viviendo en el océano. Y así extendemos mirando los bosques, los fuegos en el Amazonas. queriendo proteger los árboles extendiendo este anhelo de querer que estén bien protegidos, sanos, que tienen espacio para vivir. Así podemos extender esta luz cálida, permeando los ríos, lagos, montañas. Valles. hasta este luz cálida esta luz cálida abraza a todo el planeta Tierra Una madre que está abrazando su hija enferma. Con el compromiso de hacer todo que es posible. Todo que yo pueda hacer. Para sanar. Mi hija. Mi pueblo. Mi ser querido, la tierra. Y este este compromiso yo quiero sugerir la tarea que realmente haz un plan un plan de acción lo puedes hacer tú individualmente o puedes juntar fuerzas Contar tu familia, tus amigos, gente en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Y hacer, y realmente primero contemplar qué nosotros podemos hacer para responder a esta crisis climática, a esta crisis ambiental que estamos enfrentando ahora. Y puede ser que tú veas que puedes cambiar algo en uh, tus hábitos de consumo. O cambiar tu manera de usar el coche o uh, usar vuelos, por ejemplo. O también puede ser un plan de querer sembrar. Árboles. Deja que tu creatividad o la creada, creatividad en el conjunto realmente puede manifestarse juntando ideas y de ahí decidir un plan, un plan de acción. Puede ser para una semana o un mes o un año. Hacerlo muy claro ¿no? para cuánto tiempo es este plan. Y implementarlo. Y cuando estás implementando este plan, tú sola o en el grupo, antes de ir a la acción, trata de reconectar con este ejercicio que, hemos, que hicimos ahora de realmente sen sentir la conexión y ver que tu acción viene de este lugar de querer cuidar, de querer contribuir al bienestar del otro, de nuestros futuros generaciones y de nuestro planeta. Muchas gracias.